¡Ay que bonita que ¡Hey chavales! ¿Qué pasa? Eh, espera un momento... el pelo... Ahí está. Bien... Os acordáis que hace... una semana subí un vídeo de cómo... renovar el líquido sellante de... de las ruedas, ¿no? Y yo compré un líquido, que lo puse en el vídeo, y ese líquido era del decathlon, ¿vale? Os dije que compréis este líquido y no compréis otro líquido que es el que yo utilizaba anteriormente, pero no, no lo cambié porque el otro líquido, el envase, pues no, no era eficiente. Entonces os dije que, que, que compré el marca B-TWIN. Este, ¿vale? Este que tiene el bote muy precioso. El bote es muy grande. El bote es práctico. Evidentemente, es medio litro. Por 9 euros. Y toda pesca. Pero esto... Te pone que es tubules. Que es para tubules. Y tubules reading Esto es una puta mierda, señores. Una puta mierda como como una mierda de elefante ¿por qué?, porque cuando lo echas, no se queda líquido, ni te hace una película en la, en la cubierta, ni nada, se queda, se queda hecho como plumos, como pegotes, ¿vale?, pero es más, es que un, mi compañero con el que, el que sale conmigo, se ha comprado el mismo, la misma botella, ¿vale?, gracias a mí, gracias a su compañero que le ha aconsejado, cómprate esto y le pasa lo mismo ¿Vale? entonces a partir de ahora no compréis de twin pero de nada de nada de nada hasta que nos pavilen los ingenieros los los inventores los fabricantes con los que trabaja de calor entonces era solo eso. Dejaros que deciros que ese líquido es una puta mierda. Bueno, aquí me quedo contemplando mi, mi naranja. Nos vemos chicos.